Hola chicos, como ya os dije en los vídeos de estructura de datos, os voy a explicar el algoritmo de insertar elementos en la estructura de datos porque mediante el ordenador se ve un poco raro y no se entiende del todo bien. Entonces voy a empezar con la, la pila o la stack, ¿vale? Entonces aquí tengo el código y voy a ir eh, simulando el método push, ¿vale? Entonces, eh, el método push, como ya sabéis, tenía una parte if. Y una parte, el C Sería esta de aquí Entonces vamos a empezar por la parte del IF En el caso de que la pila esté vacía Pues, simulando que Que esta es nuestra memoria Tenemos eh, una pila vacía Entonces en la pila no hay nada Vamos a simular que S apunta aquí ¿Vale? Entonces, como S es está vacía tenemos nada entonces aquí lo que hacemos es reservar un espacio en memoria entonces lo que hacemos es reservar ese espacio en memoria lo siguiente que hacemos es insertar el valor que la verdad es que no me acuerdo qué valor puse en el vídeo pero por ejemplo voy a insertar el 3 ¿vale? y lo siguiente que hacemos es la posición siguiente la poníamos a nulo como en como en el vídeo le puse eh, down, vamos a dibujar la pila de otra manera vamos a dibujarla así ya hemos insertado el 3, vale y aquí apunta el contenido de ese, Que sabemos que ese es un puntero entonces aquí tenemos eh, nuestro primer elemento y el de abajo, que en este caso como es una pila, eh, tendría que ser el de arriba. Pues este es vacío. Entonces en vez de ponerse una cajita, pues vamos a poner nulo. ¿Vale? De la manera que el primer elemento es el 3, nuestra pila. Hemos reserva de memoria, hemos insertado el 3 y el siguiente lo hemos puesto a null. Ese sería el caso fácil, en el que la pila está vacía. Ahora vamos al caso, no complicado, pero sí en el que la pila ya tiene un elemento, que sería este de aquí. Si nos metemos y queremos insertar un nuevo elemento, pues lo primero que hacemos es crear una pila nueva auxiliar. Pues entonces, esto sería aux. En un sitio cualquiera de memoria, lo pongo ahí porque me ha pillado ponerla ahí. Le hemos reservado el espacio en memoria y ahora le vamos a insertar el valor, el valor el que queráis. Yo voy a poner, por ejemplo, el 2. Una vez que le he impuesto el 2, lo siguiente que hago es que a out down, es decir, el siguiente elemento es igual a ese es decir, lo que tenemos aquí. Pero claro, entonces parece que nuestra pila Y eso no es así. ¿Por qué? Porque el primer elemento tendría que ser el 3 y luego el 2. Porque en una pila los primeros elementos siempre son los que están más bajos. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Pues esto es la sentencia que tenemos aquí. Decimos que nuestra S, en vez de apuntar al 3, tenemos que apuntar a AUS. ¿Vale? Entonces, ahora sí... ese apunta aquí y ya en nuestra pila en vez de dibujarlo así pues tendríamos el 3 y el 2 y luego y ahora sí tendría sentido lo que nosotros hemos hecho primero he insertado el 3 y luego hemos insertado el 2 vale Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda o no la habéis entendido bien, pues me lo decís en un comentario. Oye, Fran, que no me he enterado bien. Y yo lo explico de nuevo, ¿vale? Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.